El fariseo, como tiene clara conciencia del bien que obra, sin tener en cuenta sus propias deficiencias, hace larga de su propia justicia y desde la perfección conseguida se compara con los demás, desperciendo y mirando en menos a los que no son como él. Estos que se creen buenos y justos lo hacían a partir de una serie de normas y preceptos que cumplían a cabalidad el fariseo está satisfecho y como está lleno de sí, no deja lugar a Dios. No podía entender lo que significa la gracia de Dios. Acudían a Dios no como gente que necesitaban ser amada y perdonada, sino como personas que iban por el premio que merecen sus obras. El cobrador de impuestos, en cambio, sabe que lo único que tiene como propio es su pecado y lo reconoce ante Dios y le pide perdón de corazón, se presenta humildemente como tal ante el Señor. Ellos representan dos modos distintos de relacionarse con Dios. Cada cristiano debe sentirse un publicano, un pecador. No tengamos miedo de reconocer y confesar nuestras deficiencias y pecados, y sentirnos pecadores. Confiar en que Él nos acepta como somos. Es pochoso cuando vivamos satisfechos de lo que hacemos. Reconocemos y confesarse pecador es tener la base indispensable para la conversión continua. Si Cristo trajo en sus manos la misericordia, el amor y el perdón del Padre, fue para los necesitados de perdón. En realidad lo trajo para todos, pues todos lo necesitamos, pero solo se lo da a los que lo buscan. Y lo piden porque reconocen que lo necesita. Cristo murió por los pecadores que reconocen que se confiesan pecadores. En la Eucaristía solo nos encontramos con Cristo y solo recibimos su perdón cuando nos presentamos como el publicano. Que el Señor los bendiga.